Hey, parceros, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Bien o no? Un saludo para todos. Oiga, llegamos a los mil. Muchas gracias a los que se suscribieron, a los que se están suscribiendo, a los que dejan like, a los que ponen comentario, Chévere. Eh, también les cuento que ya hicimos la solicitud a YouTube de ser partners, de, de, de, de partners del programa de YouTube. Bueno, como se diga. Y ya nos aprobaron. O sea que ya solamente falta que ustedes... Eh, Like a los videos, que los comenten, eh, la manito arriba, que le, que le dejen su comentario para poderle seguir eh, haciendo más contenido. Y hoy eh, les voy a contar que mi dron se dañó. Lamentablemente se dañó el dron, pero les voy a contar cómo lo arreglé y cómo hice para que DJI me diera un dron nuevo. O sea... Lo mandé a arreglar y ya ahí me volvió una aeronave nueva. Entonces, quédense ahí y les cuento cómo lo hice. Bueno, brothers, les cuento. ¿Qué fue lo que pasó? El pasado mes de agosto, si ustedes vieron un video, los que son fieles al canal... Eh, yo subí un video de un hotel que se llama Casa Ambrosía por Villeta y ese día habían llegado unas actualizaciones de, para, el, para el firmware de los drones. Yo fui a actualizarlo y eh, no me dejó. Me salió un error, eh, si encuentro las pantallas se los van a estar viendo en este momento, me salió un error de que no podía calibrar el gimbal. O sea, el, el, el gimbal, que es la cámara, no, no la podía calibrar. Miren, de hecho, todavía tiene aquí los stickers de, de DJI. Entonces, ¿yo qué hice? Pues, eh, pues cuando regresamos, pues yo le escribí a DJI y les dije, oiga, el, miren, fui a hacer la actualización de firmware y miren lo que pasó con mi dron, el, el, el, el gimbal, el, eh, dice que el, que el gimbal no calibra, ¿qué hago? Entonces aquí comienzan los problemas. <coughs> Pero tuvieron un, buen, un final feliz. Cuando, cuando yo le escribo a DJI, ellos me dicen, oiga, el representante en su país, en Colombia, es SkyMotion. Bueno, yo no sé eh, eh, la gente que tenga drones en Colombia y los siga a ellos, o sea, clientes de ellos, qué referencias tengan de ellos, para que a mí me entendieron muy bien, pero la solución que me dieron no era la que yo esperaba. Me escriben y, y me dicen, tiene que llevar el dron, entonces yo le pido el favor a mi amigo eh, Juan Carlos Rocha de Miradores, vayan a su canal que le hace producciones muy bonitas de fotografías con dron. Y él me dice, no Manu, yo fresco le llevo el dron a Skymotion, que yo sé dónde queda, la 93, eh, yo, yo los conozco. Ah bueno, entonces yo fui y le dejé el, el, el dron con accesorios y todo, y él lo llevó. Unos días después me escribe Skymotion y me dicen, no, su dron no eh, se le dañó la board y no tenemos eh, cómo arreglárselo. Y acá viene lo que, lo que no me gustó. Y me dicen: eh, Tenemos una war en Medellín que no está totalmente buena, no sé, algo le fallaba y te la vendemos como en millón y medio. Yo, ¿qué? No, no, no. <coughs> Hablé con Juan y le conté: Mire lo que me está diciendo SkyMotion. Él también dice: Pero no, ¿cómo así que le van a vender una board eh, dañada? Pues, no, no, no es lo lógico. Entonces, eh, aquí viene la mejor parte, entonces me escribe, vuelvo y me escribo a DJI y les digo, no, mire, aquí la gente SkyMotion en Colombia me está diciendo esto y pues esa no es la solución que yo busco y pues yo no creo que la UAR esté dañada porque el, el drone eh, deja cargar el software y todo, lo único es que no deja calibrar el gimbal, desde que yo hice la actualización del firmware se dañó el, el no me calibraba el, el gimbal, ok. Entonces, ¿qué me dice DJ Y me dice, ¿puedes mandarlo a Estados Unidos? Afortunadamente tenía un viaje de trabajo muy cerca a la fecha que todo esto pasó. Estamos hablando como entre agosto y septiembre. Tenía que hacer un viaje. Y entonces, eh, les dije, bueno, sí. ¿Ellos qué hicieron? Me mandaron un label de, de, de UPS, de una empresa de correo allá de Estados Unidos. Y me dicen, lleve su dron y entréguelo en una oficina de UPS. Y yo, ok, perfecto. Eh, Llevé la, el, el dron en la maleta con todos sus accesorios y cuando llegué a la oficina de UPS les dije, mire, esta empresa me entregó este, este correo, si lo encuentro se los muestro acá dentro del video, con el número de guía. Entonces dijeron, claro, por supuesto, no me cobraron absolutamente nada, Entonces, el dron se fue, o sea, no me entregaron recibo ni nada, el dron se fue, Lo entregué a una, ofi una oficina de UPS de Miami y el dron se fue. Como a los siete días, me escriben de DJI y me dicen, miren, lo que le pasó a su dron es que se le dañó el brazo del gimbal y toca reemplazarlo. Y eh, vale 30 dólares. Bueno, digamos que haciendo cuentas más o menos al precio del, del dólar como está en Colombia, redondiémoslo por ahí en 5 mil pesos, serían 5 por 3, 15, 150 mil pesos. Bueno, ya cambió, ¿no? Entonces dije, bueno, listo. Entonces me cobran como 30 dólares del, del, del brazo del gimbal supuestamente y como otros 30, cobran como 38 dólares de mano de obra. En total daba como 68 dólares. Sí, algo así, 68. Entonces, pues, eh, redondeamos, 6 por 5 30, 300 mil pesos me cobran por arreglar el dron. Y yo sí, claro, de una. Entonces, eh, ok, eso fue todo lo que me cobraron por el arreglo. Fueron eh, los $30 dólares del, del, de supuestamente el brazo del gimbal y los $38 de la mano de obra. En esos días entonces comenzaron a llegarme correos de que su dron está en pruebas, estamos haciendo vuelos de prueba con su dron. Bueno, entonces... Eh, como a los... Sí, como a la semana, o sea, la siguiente semana que pasó eso, eh, ya me dijeron su dron está listo, ¿dónde se lo enviamos? Entonces, pues a un amigo que eh, me hace el favor, eh, tiene, pues, le mando las cosas allá a, a Estados Unidos. Eh, entonces, cuando tuve el siguiente vuelo eh, de, de trabajo, pues pasé por el dron y lo recogí. Y vaya sorpresa, si ustedes se dan cuenta, mire, tiene las pegatinas. Los números de serie cambiaron, porque es una cosa que le advierten a uno, en las, que las hojas que le dicen a uno, oiga, su dron puede cambiar de número de serie. Y entonces me mandaron, miren, el, si se dan cuenta, tiene las pegatinas, como si el dron... Entonces, claro, los números de serie cambiaron y todo, entonces me mandaron una aeronave nueva, por 68 dólares, DJI me mandó una un aeronave nueva, un dron nuevo un Mavic, yo tengo es un, un Mavic Air 2, me mandaron el mismo Mavic Air 2, pero con todas las pegatinas de uno nuevo. Entonces, ah bueno, y, y un plus, en, en todo eso mientras que estaba, mientras que me cobraban los 60 dólares, o los 68 dólares, eh, yo me conecté con el servicio de cliente de ya y les dije, oiga, ven ustedes porque me van a cobrar... Eh, bueno, entiendo que toca pagar el brazo del gimbal, pero ustedes me están cobrando eh, pues por algo que pues yo no, no me parece justo, porque el daño ocurrió haciendo una actualización de firmware de la del, del, del aeronave. Entonces, eso sí fue muy amable con quien, con quien estaba chateando. Entonces eh, me dijo, sí, eh, a veces esto sucede, ¿verdad? pero como usted ha sido una persona comprensiva, y, no, y, y ha entendido la situación porque pues yo trabajo pues un, un trabajo los que me conocen saben que se trata de también de dispositivos electrónicos y sabemos cómo es esto que hay RMAs que hay fallas que hay aparatos que no salen totalmente eh, digámoslo así bien o sea eh, con algún detallito y entonces el firmware no le carga bueno, yo no lo sabe entonces eh, le dije, no, yo entiendo porque mi trabajo también es con electrónica. Entonces me dice, no, usted ha sido muy respetuoso y todo, por, pues eh, por los inconvenientes y todo, le vamos a regalar una memoria SD y me regalaron una memoria SD eh, de 64 GB que pues vale 20 dólares. Entonces, digamos que todo me costó 48 dólares. Entonces, así, y, y le recomiendo mucho. Cuando compren sus aeronaves y todo, no olviden inscribirlas en, los, en, en DJI, no lo pasé por garantía, yo no tenía ya el seguro de garantía, porque ya es una Mavic pues, 2, ya, ya tiene casi un poquito más de dos años, entonces, eh, bueno, quería contarles eso, ojalá les sirva para quienes tengan algún problema con su dron pues bueno, así solucioné yo con el mío, de nuevo, muchas gracias a los que se han suscrito, pasamos los mil ya somos partners de YouTube, así que qué chévere, no olviden, suscríbanse, no sean malitos, pongan el me gusta y comenten, pongan allá abajo algún comentario, como para nada o algo. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Chao, bros, gracias para los gracias de verdad por ver los videos y por suscribirse. Chao, chao.